Ay, hola Jaime, qué contenta estoy de tenerte aquí con nosotros en el programa. el es Jaime de Fabris y Bojor, que es Libros de Diseño Floral, y estamos feliz porque, pues bueno, tiene la distribución más grande de libros enfocados en diseño floral en México. Aunque bueno, hoy nos va a platicar a ver si también en otros países o cómo es que funciona. Bienvenido, Jaime. Hola, hola Ana, muchas gracias por la invitación. este Qué honor que, que te hayas fijado en tu servidor para hacer nuestra invitación. Y sí, claro, con mucho gusto platicamos de, de cuál es nuestro trabajo. Eh, eh, pues los libros eh, desde hace más de 30 años, o más o menos 30 años, son los que lle llevamos manejando estos libros de diseño floral, sobre todo. Porque vendemos de muchos, pero de diseño floral nos hemos especializado, así que pues tenemos un, un amplio repertorio. Ahorita tal vez no tanto por la cosa de la pandemia, porque muchos libros son de importación, pero tenemos un buen repertorio. Así que, pues este, a las órdenes de, de todos, de quien necesite eh, incrementar su nivel cultural de flores, de diseño floral, pues conmigo seguramente podrán encontrar algo así. Todos los libros que tú promueves eh, están en español, ¿verdad? ¿Han sido traducidos al español o también tienes en otros idiomas? Bueno, a lo largo de tanto tiempo he tenido libros eh, hasta en japonés. Eh, hemos importado libros de Ikebana, por ejemplo, del arte japonés, en que antes venían en japonés o en inglés, ahora también hay en español. Pero he vendido libros en alemán, los, los del maestro Gregor Lersch, este, venían en alemán, ahora ya hay algunos que ya están traducidos, pero sí trato de darle preferencia a lo, a lo que viene en español, porque pues, eh, es nuestro idioma, es más fácil entender, eh, aunque ahora hay traductores, traductores eh, digitales o, o virtuales que nos ayudan bastante. Eh, no, no, no hay nada como leer el libro en su idioma original, y si es en español, pues mucho mejor. Entonces, tengo, tengo varias, varias opciones. Tengo el de este que te voy a enseñar eh, al ratito. Este de arte floral viene en español. Este de decoración y ambientación de eventos también viene en español. Eh, tengo los de, los de Paula Pry, que estos sí vienen en inglés. Pero son, luego los libros que vienen en otro idioma son tan ilustrativos por las imágenes que vienen, que, viene, que traen, que es muy fácil que el, que el usuario del libro pueda comprender, aún aun no hablando el inglés o el idioma que sea, pueda comprender de qué le está hablando el libro. ¿no? Entonces, este, Pero sí trato yo definitivamente de, de vender libros en español, sobre todo. Y sí estoy de acuerdo contigo en lo de el idioma. Yo tengo bastantes libros en, en alemán. De, tengo de Gregor Lurch y de otros diseñadores florales, donde, pues sí, es las flores, lo, lo lindo de las flores es que nos hablan en un lenguaje universal. Entonces, sí es padre todo lo que obtienes visualmente. Aunque, si sí les voy a decir, también es padrísimo poder aprender de la literatura que muchos de estos grandes floristas nos comparten. Entonces, creo que de las dos, dependiendo, hay libros muy enfocados únicamente como en el diseño, y en esos no tenemos que entender lo que nos están diciendo, sino vivirlo, sentirlo, inspirarnos. Y hay otros libros que son más sobre técnicas de diseño floral, sobre, donde sí es importante pues, leer toda la sabiduría que estos sí, grandes claro. floristas nos comparten. Sí, por supuesto. Sobre todo los que, los que, los que traen técnicas, por ejemplo, como este, que trae unas técnicas... este pues bastante eh, explícitas. Aquí viene, por ejemplo, viene, por ejemplo, la, la todas estas son técnicas para hacer, en este caso, ramos de novia, vienen técnicas para hacer diseños de funerales, en fin. Por supuesto que sí hay que entenderle y explicarlo. Estos libros yo siempre digo que son eh, un apoyo a, la, a los estudiantes, a los, a la gente que está sobre todo iniciando en esto del diseño floral. Es muy importante tener este apoyo, obviamente los cursos como los que das tú eh, y muchos otros son importantes, pero siempre tener un libro de apoyo es buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí, creo que hoy en día ya no estoy segura, pero me atrevo a decir que en una etapa de mi vida yo sentía que tenía la colección más grande de libros de diseño floral, porque no teniendo... Tengo más de 70 libros de diseño floral, si no es que 80, entonces, bueno, los, los he leído todos, menos los que están en alemán, pero todos los demás sí los he leído y me han acompañado y todavía de vez en cuando los saco, porque hay muchos artistas florales que su diseño es como para toda la vida timeless, como dicen en inglés, sigue inspirando, entonces sí, a mí me encantan los libros impresos de diseño floral, de hecho es mi sueño algún día <ríe> tener varios, compartir varios, porque sí considero que es bien importante, y platícanos, me comentabas de un libro en, escrito en español, que eso me llama mucho la atención, porque yo no sabía de nadie que hubiera escrito el, un libro tal de diseño floral en español, lo tienes ahí para mostrándolo ...se llama A Través de las Flores... ...no sé si se alcance a ver bien... ¿Sí? ...es de la señora Lupita Marino... ...ella es una juez de diseño floral... ...pertenece a una, una confederación muy importante... ...en Estados Unidos... Eh, es, ...ha ganado varios premios... ...ella como, como juez de, de diseño floral... ...de horticultura, jardinería... ...en fin... ...y este es el volumen 2 el volumen 1, bueno tuvo tanto éxito que se acabaron y este y bueno pues ahora sacó este volumen 2. es un libro bastante grande pesa como 2 kilos eh, tiene una cantidad enorme de, de páginas y diseños muy muy padres este diseños naturales diseños para eventos diseños para navidad sí se alcanza a ver ahí más o menos sí entonces este, este es un libro en español. No trae muchos textos, como puedes ver. Es más bien eh, como como para inspiración y para los amantes de las flores puedan darse, como decimos coloquialmente, un taco de ojo con este tipo de libros, porque eh, bueno, son diseños increíbles, muy elegantes. Este es un libro que escribió Lupita Marino y bueno, está ampliamente recomendado. Para, de hecho, para cualquier nivel de, de diseño floral, porque hay veces que los floristas que ya tienen experiencia dicen, no, pues yo ya, yo ya me sé eso, y ya me sé lo otro, pero no, es, siempre es bueno seguir eh, captando las ideas de otros de otras personas, y Lupita Marino, orgullosamente mexicana, pues sí ha hecho este, este segundo volumen, se eh, los recomiendo muchísimo, de veras. Y este libro lo pueden comprar directamente contigo, ¿verdad?, Sí, efectivamente, este, bueno, tengo la suerte de que Lupita me buscó, eh, me platicó del libro y pues este, me, eh, nos pusimos de acuerdo, llegamos eh, a un buen convenio y lo estoy vendiendo yo, te puedo asegurar que casi exclusivamente. Bueno, Lupita obviamente los tiene, eh, ella está en Monterrey, pero yo, yo soy su distribuidor, digamos, casi exclusivamente, este, no, no, no lo tiene nadie más ahorita, entonces lo pueden conseguir conmigo en, en las redes sociales, por teléfono, por WhatsApp Business, por donde quiera, y yo se los envío a su domicilio. Les llega este, en unos cuantos días, este, tengo opciones de pago como PayPal, tengo transferencia electrónica, hasta depósitos en el Oxxo si quieren, este, en fin, hay muchas opciones para, para poder adquirir el libro. Y, eh, tanto de este como de casi todos los libros, yo siempre les mando un regalito extra. Tengo, tengo catálogos digitales, los que te comentaba hace un rato, de, que se los mando como un bonus, para que el, el diseñador o el estudiante, pues tenga además de algo impreso, algo digital, que pueda tener en su celular, en su computadora, en su tablet... Para que en el momento que llegue un cliente no esté desarmado, sino que saque el teléfono y mira, ¿quieres un ramo de novias? Aquí tengo un ramo de novias. Este, ¿Quieres un centro de mesa? Aquí tengo un centro de mesa. Entonces, estos, estos obsequios, porque sí los vendo, pero, pero también los obsequio en la compra de cualquier libro. Entonces, es un plus que yo les doy, porque muchos de los libros no traen esto, no traen este catálogo, y yo se los ofrezco de, de una manera pues eh, de, buena, de buena voluntad y con el afán de apoyarnos mutuamente ¿no? sí, este es mi imagino. libro Superstar, el best -seller que tengo eh, es, es, este también está hecho por puros mexicanos ¿eh? uh -huh. de hecho sí, he el autor, se llama, el autor e intelectual de todo es Diego del Río así se llama pero aquí intervienen personalidades como Paola Perdomo como Susana Palazuelos este, Marta Sofía en fin, es, es todo una Biblia para la decoración de, de eventos sociales. Sí, lo he visto, Boda. fíjate. Por eso, por eso se llama las 100, las 100 Bodas de por todo México. Sí, qué padre, la verdad, los invito a que vayan armando su propia biblioteca física de libros, porque es muy enriquecedor, la inspiración... La verdad que no podemos ver todo a través de una pantalla y se los garantizo que no hay nada como sentarte al aire libre, sentarte en tu sala de tu casa en una tarde de invierno o en el jardín en una tarde de verano con tu libro e inspirarte, o sea, dejar tu imaginación, volar, ahora sí, estar conectado con el arte y de ahí... Yo les garantizo, llega un momento en que has visto tantas imágenes y has conectado con tanto, con tanto arte floral. Que, te que tú te empiezas a convertir en un artista floral gracias a toda esta inspiración. Entonces, contacten a Jaime, aquí les estamos dejando sus redes sociales, todas las maneras en que lo pueden contactar, y ya escucharon, él envía a cualquier parte del mundo, entonces la verdad es algo que les recomiendo muchísimo. ¿Cómo podemos saber qué libros tienes en existencia? Claro, mira, desde luego tengo, eh, pues, mi... Mi, el Facebook, las redes sociales, que es eh, ahorita una parte importante por, por toda la situación de que estamos en casa, me pueden encontrar en Facebook, eh, facebook.com, diagonal, Ángel, Jaime, Fabris. Y ahí dentro de mi perfil o dentro de mi muro, tengo mi página que se llama, como el logotipo, Fabris y Borges, los mejores libros de diseño floral. Entonces, eh, por una parte está que me escriban directamente a mí por el Facebook y por la otra también pueden entrar a ver eh, libros que tengo ahí publicados en mi página de Fabris y Bojorges, los mejores libros de diseño floral. También tengo eh, Instagram, eh, eh, apenas estoy comenzando, eh, no, no soy muy, muy bueno todavía por, con el Instagram, pero me pueden localizar como arroba jaime.fabris o arroba fabris.bojorges y ahorita la que estoy eh, en la que estoy trabajando más es en la de Whatsapp Business en donde ya pueden encontrar un catálogo con fotografías con descripciones de los libros con costos en fin, ahí tengo un catálogo en Whatsapp Business entonces tendrían que entrar a mi número de teléfono que es 55 38 52 ...3246, ahí me agregan como, como amigo, como contacto de WhatsApp Business, y ahí hay una pestañita en donde le dan clic, y de hecho, este, pueden hasta hacer algún pedido ahí de libros, ¿no? está el carrito, lo pueden agregar, y de ahí también pueden hacer, o directamente, pues, poniéndose en contacto conmigo vía correo electrónico, o vía WhatsApp, y yo ya les mando imágenes... Este, si están en la Ciudad de México o lugares cercanos, también hago visitas eh, para que vean los libros, porque es muy importante que la gente sienta el libro, lo lea, lo, lo huela <ríe> inclusive, este es algo fantástico, eh, que eso no se puede hacer por medio del de internet, no o sea yo nada más les puedo presentar eh, el libro y, y pues eh, no se siente el libro, no lo, no lo pueden percibir pues con la maravilla de que es un libro impreso, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo contigo, los, hoy en tiempos de tecnología, pues sí, los libros en PDF, los libros digitales, están de alguna manera queriendo sustituir un libro impreso, pero jamás, y menos en un libro de diseño floral. Se me hace que es tan no. importante la inspiración, la experiencia que vives, simplemente teniendo un libro, tomándote un café, hojeándolo con música de fondo. Bueno, para, a mí me encantan esos momentos que me regalo de seguir aprendiendo con los libros. Porque también tengo libros digitales, ya también tengo catálogos digitales que, que he estado promoviendo bastante, pues tener las dos opciones, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, no, no, no, yo no quiero digital, yo quiero impreso. Así que a mí tráeme libros impresos y desde luego que, que al cliente lo que pida, ¿no? Pero sí es una, una gran verdad lo que dices de, de que lo... Lo digital, pues no, no, es, es algo muy bueno, no lo niego, pero no, no sustituye en ese, en esos valores a lo a lo impreso, ¿no? Oye, Jaime, ¿y en qué partes haces envíos? ¿Solamente en México o en algún otro país también? ¿Cómo funciona? Platícanos. Bueno, mira, eh, yo hago envíos a todos lados, este, de Latinoamérica, sobre todo, de México, por supuesto. Eh, utilizo diferentes eh, sistemas de envíos, el que el cliente prefiera. Tengo clientes en, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico. Tengo clientes en, ahí en diferentes eh, partes de Latinoamérica. En Estados Unidos tengo menos, pero también, también he enviado. Entonces, eh, los puedo enviar por, por correo postal, inclusive, que es sí si es más económico, aunque sí bastante más tardado. Entonces yo le doy las opciones al cliente y el cliente me dice, ¿sabes qué? Los quiero en tres días, mándamelos por una empresa de mensajería de esas conocidas o no me urgen, mándamelos por correo, este, postal, eh, lo mando por ahí también, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo, por platicarnos lo que haces. Estoy segura que vas a empezar a recibir muchísimos más pedidos, porque aquí tenemos una comunidad de amantes de las flores, personas que están empezando en esto, otras ya llevan tiempo, pero saben lo importante de seguir aprendiendo entonces ya saben, libros impresos y en español con Fabris y Bojorges libros de diseño floral muchas gracias no, muchas gracias a ti, y un saludo a todos, espero que de veras este, tengan o nunca pierdan esa, esas ganas de seguir aprendiendo eh, de Ana Galena, de libros de bueno, esto, esto nunca se acaba, así que Estoy contentísimo de recibir sus llamaditas, sus mensajes y pues a sus órdenes cuando, cuando ustedes gusten. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Hasta luego.